Hola, yo soy Miriam. Yo soy de Columbus, Ohio, pero tengo padres puertorriqueños. Um, soy estudiante de psicología. Estoy haciendo mi doctorado en psicología de salud. Mi estudio actual investiga la toma de decisiones um, con pacientes que tienen la enfermedad renal. Um, y He visitado muchos países hispanohablantes um, como Bolivia, España, Puerto Rico y la República Dominicana.